Baby no comprendo esto Cambiaste con el tiempo Y mi corazón sufriendo Por y como hoy me siento Oh baby yo no lo comprendo Estás cambiando esto Y mi corazón sufriendo Por la forma en que me siento comprendo lo, lo haces difícil para mí lo haces difícil para mí lo haces difícil para mí no lo haces difícil para mí lo haces difícil para mí lo haces difícil para mí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 no lo comprendo Estás cambiando esto Y mi corazón sufriendo Por la forma en que me siento Oh, baby, no comprendo esto